тукудон тукудон тукудон Bueno, vamos a ver qué onda ah, Bueno Bueno, por lo menos Por lo menos llegué hasta acá Después de tanto tiempo, boludo En serio, que la última vez que llegué hasta acá Fue el 19, el último que vieron Pasaron cinco días, gente cinco días cinco días ¿Qué se le va a hacer? Tengo que seguir Tengo que seguir, tengo que seguir Tuve cerca de haber pasado eso. Fue una lástima, la verdad. Fue una lástima. Estoy muy calmado ahora, como notaron. Tuve reacciones peores en haber perdido en lugares mucho, muy anteriores. Es que ahora estoy extrañamente est tranquilo.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 No Ok, estoy ahora mismo hay una batalla de sentimientos en mi. en mi interior. Está por un lado la amargura. ¿Qué carajo? ¿Qué mierda pasó? Nunca pierdo ahí, etcétera, etcétera. Por otro lado, la felicidad. Esperé, esperé entrar para hacer unos intentos de mierda y de repente paso el 48. Pero bueno. ¿Viste cuando ese.? O sea, estas cosas nunca. No te las vi venidas. Ya empezamos, ya empezamos. Mira. face la verdad que no me gusta nada el face cuando tengo su de la bola, sinceramente de hecho ya perdí muchas veces ahí vamos a practicarlo porque es que si lo pienso mejor lo vamos a, lo vamos a practicar mejor mira, mira. a ver agarré un esta ropa pues, que la que me habilidad en el Street flying y eso es mucho decir Ah, ahora me sale mira mira ahora me sale qué cosas no ahora, ahora me sale ahora me sale vas a estar tocando más No No, vos me estás cargando Vos me estás cargando ¿En serio? Bueno, es que ese 90 me da igual Es que ese 90, es que ese suerte pasa o no pasa ¿Me estás cargando? ¿En serio? ¿Me hizo un 28, 90? Un 28, 100 lo cuento Yo cuento con eso como un 28, 100 ¿Por qué? ¿Por, por, ¿Por qué? ¿Por qué? Gente esto cae... No, no va a caer hoy, evidentemente, no. Eso fue un golpe de suerte tremendo. Pero... Fue, fue, fue, fue. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos. ¿Qué mierda acabo de hacer? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No, no, no. No, no, no. Simplemente puedo decir no. Es que ese fail es muy random. Me puede salir o no me puede salir. Entonces... Da, daba lo mismo si ahí me hacía un 28-100 o un 28-90. Porque, como digo, ese Fenders es de suerte o, o, o no. Entonces, no, no influye en si me hacía, si me hacía eso o no. Además, que estuve un poco así en shock porque me acabo de hacer un 28-100. <risa> ¡No! Lástima, Dios, bien, bien, bien, eso me levanta el ánimo igual, eh. Oh. Es por este tipo de cosas que yo no pierdo la esperanza Es por ese tipo de cosas de que yo Yo sigo lo, tipo, Yo sigo, yo continúo Yo no no abandono Me da igual si hoy no lo consigo Ya esa meta de pasármelo antes de marzo Ya acepté que puede que no pase ese tiempo Sin embargo Parece que hoy voy por... ¡No! En el primer intento me hice eso. ¡Qué loco! ¡Qué loco, qué loco, qué loco! En el primer intento me hice 64. Antes me hice un 66 en el 9 intento creo que fue. Bueno, pues vale, pues vale. Hoy yo pasé 48 tres veces. ¿Y por qué hablo así? No lo sé. Va. No. Llamaron a mi puerta, me tocaron la puerta y me distrajeron la puta madre. No suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete, suscríbete.